Solo las tijeras en el cuello, loco no llevo ni tres orillos, no ve tú te coges un chete, Dios me está mirando como si tengo la peste hermano, si eso último estaba tomado, ahora que hacemos, nos matamos, me cago en mis muertos, cada una cama y hecho me acuerdo. con las nueve los avisos de desahucio Ven pa' mi barrio Y te hacen la de Romario La Virgen del Rosario Un santuario Mis rachas te echan marfario Me dicen pase una rata Tienes buen vocabulario Pregúntale a quien quiera Que venimos de cero Que no seamos como eso en butero. Yo sin ti soy un